amigos de Tech, etcétera de los mismos creadores del Find X3 Pro ese teléfono que tenía funciones para fotografía microscópica tenemos hoy el Oppo Reno 5 Lite la caja no tiene nada de raro de nuevo otro teléfono que es compatible con 2G 3G 4G pero no con 5G por lo que les comentaba que en Latinoamérica no muchos países tienen la ventaja de tener ese tipo de conectividad tan rápida esta es una versión de 128 GB de ROM o capacidad y 6 GB de RAM, va mejorando precisamente para esta gama media que generalmente trae 4 y vamos a ver qué hay dentro de la caja bueno aquí ya rompimos el sello lo que vamos a hacer es quitar este cobertor Uh -huh. Fíjense. Bastante agradable. Aquí tiene la marca en un brillo V. Lo abrimos. Y vamos a ver qué hay dentro precisamente de esta pequeña cajita. Como podemos ver, primerísimo, primer protagonista salió de una vez, saltó es... el set de cámaras es bastante vistoso cuatro, vamos a ver si alguna de ellas es una cámara tipo sticker, esperamos que no aquí vamos a abrir precisamente para ver algunas de las ventajas retrato con color color manejado por inteligencia artificial, retrato neón, como vemos hay bastante énfasis en las cámaras carga super rápida de 30 vatios que para la gama del mercado está muy bien BOC flash 4.0 y lo que les decíamos de la RAM y la ROM muy bien, para los amantes de los audífonos, el jack de 3.5, USB-C, menos mal pero aquí vemos un solo parlante. Esperamos que sea... Sí, efectivamente, esto no parece ser parlante. Así que, al parecer, vamos a tener sonido mono. Y aquí tenemos el punch hole con la cámara frontal. Que ya les contaremos de cuánto es. Aquí hablamos de un set de cámaras donde la principal es de 48 megapíxeles, ayudada por la inteligencia artificial. Botón de subir y bajar el volumen, la entrada o bahía para la SIM Nano, botón de encendido, como les comentaba, parlante, USB-C, entrada del jack de audífono, y por la parte de adelante es limpio. Aquí tenemos efectivamente BOC de 30 vatios, Supremamente interesante, no es muy grande Entrada USB-C a USB-A Y algo que no mucha gente se esperaba Unos audífonos incluidos en esta oferta de nuevo, muy parecidos a los EarPods de Apple. Pero se agradece que las marcas estén incluyendo audio. Bueno, y quitando un poco el desorden, vamos a ver qué más hay aquí. Ah, lo que muchos nos preguntaban si incluía o no el bumper, pues efectivamente está incluido. Todavía no se lo vamos a poner porque otra de las preguntas que nos han mandado es efectivamente si las bahías de expansión incluyen una independiente para la memoria micro sd y efectivamente muy buenas noticias la incluye dos nano sim y una memoria micro sd lo cual es fantástico ahora vamos a poner precisamente el case lo mejor es hacerlo de abajo hacia arriba porque queda bastante justo pero me parece genial que el case esté incluido precisamente porque en estos teléfonos muchas veces las proporciones cambian y es difícil conseguirlo en el mercado dado que son bastante nuevos. Lo vamos a encender y a configurar, efectivamente el logo de Android es primerísimo, primer protagonista junto al de Oppo. Y recordemos que esta terminal tiene Color OS. Exacto. Aquí ya lo vamos a configurar y volvemos con. Usted. Bueno, y acabamos de iniciar precisamente el Oppo Reno 5 Lite. Y vamos a ver cómo quedó a nivel de capacidad. Después de instalar el, el OS, fíjense, eh, de 128 usa 16,6 GB la instalación de ColorOS, el sistema operativo y demás. No viene con muchas cosas preinstaladas, pero miremos si podemos desinstalarlas. Ok, sí, chévere. Pero no, yo lo que quiero es desinstalarla. Uh -huh. Esta, por ejemplo, se dejó. Vamos a ver Facebook, que es uno de los más difíciles. Bueno, no, no, no veo tanta, tanto problema a nivel de bloatware lo cual es fantástico aquí tenemos la cámara de la medio pendejadita de 32 megapíxeles ancha o sea es gran angular entonces que efectivamente pese a la gama este móvil tiene el lector de huella en pantalla lo cual es buenísimo porque además del desbloqueo por password existe esta opción y también si se fijan aquí existe la opción de Face ID Muchos nos preguntan por el peso, así que vamos a ver, efectivamente, el Reno 5 Lite pesa 194 gramos. Y vamos a mirar un poco de la parte de la carga. Entonces, aquí tenemos un cargador bastante particular y vamos a usar el cable USB tipo A, a USB tipo C. Y vamos a probar. Esta parte del Super BOOC. Y aquí empieza a cargar. Como no estamos usando. El marranito de carga. Incluido en la caja. Pues solamente nos va a dar. 5 vatios a. 1.91 amperios. Pero. Vamos a hacer la prueba. Si nosotros Simplemente. Conectamos el Super BOOC 4.0. Vamos a ver cómo cambia el tema de la carga. Usando Super BOOC. Nótese que aquí aparece. Ajá, Super BOOC. Bueno, y aquí podemos ver cómo se comporta asfalt en el Oppo Reno 5 Lite como ustedes podrán notar no hay mucha latencia el procesador parece estar bien y nótese, lo logramos de primero sin problema bueno amigos, debo contarles que en general la experiencia con el Oppo Reno 5 Lite es bastante interesante. Inclusive a nivel de fotografía, como ustedes pueden ver, pues no es que sea el rey de la noche, pero tiene cositas interesantes eh, en general, eh, pues para hacer un gama media está bien, fíjense en condiciones de buena luz, inclusive el Dual View cual funciona bien. El macro a veces deja un poco que desear, pero pues so, siempre hay que hacer algunas, por así decirlo, concesiones a cambio de, de, de un precio así, fíjense, este girasol se ve bastante bien en la noche nuevamente, eh, inclusive okay. probamos el modo bueno, dual si view Dua, Dua, del Dua. Reno 5 Lite. Para ver qué pasa cuando la iluminación no es tan buena. Fíjense que si yo me alejo de la fuente, dejo de verme y obviamente el teléfono empieza a tener problemas para captar la imagen de la cámara frontal. 5 Lite. Hay cositas para que podrían ser mejores, pero, no pero lo logra. Fíjense que inclusive aparece algo de ruido. No es grave, o sea creo que para el usuario del común está bien de nuevo el macro es medio medio de adorno pero, pero bueno, si el sujeto está bien perfilado pueden, pueden lograr tomas interesantes, algo que sí les digo es que la cámara frontal tiende a sobreexponer o quemar los colores, por eso hay que tratar de, de mejorar también pasa en la posterior hay que tratar de hacer varias tomas y de cuadrar bien la luz precisamente para que no se lleven sorpresas por ejemplo fíjense aquí está el color como lavado se ve la pobre flor así como si fuera pintada y en está. acuarelas y aquí hemos aquí activado aquí el modo ultra steady en donde efectivamente yo me estoy moviendo bastante ustedes me dirán estoy caminando sin trípode, y ustedes me dirán qué tal se ve el video, si vibra mucho o no, y ahorita lo que vamos a hacer es quitar este modo y cambiar quitamos el modo Ultra Steady, ustedes o me dirán si se nota la diferencia o no cuando empiezo a caminar, porque claro hay cierta movimiento del cuerpo, cierta vibración, ustedes me dirán si cambia o no. El cambia. Ultra Steady el gran angular es, es interesante las selfies logran un bokeh interesante resaltando al, al sujeto bueno y aquí estamos probando el modo Dual View en donde, no sé si es mi impresión pero los colores en la parte de la cámara selfie parecen estar un poco más sobreexpuestos fíjense, dependiendo de por dónde entra la luz esto tiende a pasar pero lo tendremos que validar cuando estemos editando el video también se siente un poco que a veces la cámara tiene sus problemas para manejar y cuadrar la luz los audífonos incorporados funcionan pero, pero captan algo de ruido por eso inclusive anoche estuvimos probando en horas de la noche para que ustedes y puedan y amigos comparar amigos de TechCetera aquí estamos probando el Oppo Reno 5 Lite y efectivamente, lo que vamos a hacer es probarlo sin audífonos, como estamos ahorita. Después con audífonos y después con los Enco X. Así que vamos a comprobar qué tal funciona la cámara a nivel nocturno cuando la luz escasea. Si se fijan, atrás está la ciudad. Y qué tal funciona el sonido. Así que en breve vamos a ponerle los audífonos que vienen en la caja que son estos, no se alcanzan a ver muy bien, pero aquí los vamos a enfocar, cableados. So, aquí ya tenemos los audífonos conectados, como se podrán dar cuenta son cableados, o sea que el Oppo Reno 5 Lite tiene la entrada de 3.5 en la parte inferior. Ustedes me dirán qué tal me están oyendo, yo estoy a la intemperie eh, en exteriores, aunque no hay tanto ruido porque es de noche y, y pues el tráfico está bastante calmado en breve voy a conectar los enco X, que para que lo recuerden son precisamente estos bastante bonitos y ya vamos a estar en paréntesis y acá tenemos el Oppo reno 5 Lite con los enco X. no sé si alcanzan a verlos la idea es que me digan qué tal me escuchan porque como son inalámbricos bluetooth pero tienen cancelación de ruido, pues sería bueno que me digan si alcanzan a escuchar algo del ruido de la calle o no. Está bastante calmado, no, no hay mucho ruido, pero igual hay algo de tráfico, entonces escuchan una que otra moto y demás. Bueno, y nos faltó hacer una última prueba. Vamos a activar precisamente, aquí hay algo de viento, no sé si lo escuchan, vamos a activar precisamente la cancelación de ruido. Aquí... Estamos en modo transparencia, se oye un avión que está pasando, ahora se oye mucho menos, y yo por ejemplo dejo de oír bastante del ambiente, no sé si ustedes siguen oyendo el ruido y si me escuchan igual o no, esa es la idea y lo veremos cuando se edite el video. Lo que sí les puedo decir es que hay bien. O sea, la cancelación funciona, no es la más potente que hayamos escuchado pero está interesante y si se fijan aquí tenemos la Oppo Band cuya navegación digamos que eh, funciona pero no es tan intuitiva no hay botones entonces todo se hace en pantalla hacia arriba hacia abajo y cuando queremos ver hacia los lados pues lastimosamente nos encontramos con temas como este que para ver en la banda lo que se puede percibir es poco hay que entrar a la aplicación de HeyTap Health, precisamente. Y aquí, en este tab, podemos ver más información sobre la parte del oxígeno, el workout, el sueño. Pero fíjense que, que, que la información es un poco limitada. En, en otras bandas hemos visto más. Entonces, es una banda de entrada que puede funcionar pero no esperen tampoco demasiado las opciones de, de caras son menores que en otras ofertas como se pueden dar cuenta me pide quitar caras porque la capacidad es, es un poco limitada para adicionar caras nuevas entonces como les decía es una banda muy de entrada Fíjense, aquí estamos haciendo la sincronización para añadir una cara nueva. Lo bueno es que las caras no cuestan. En algunos otros ecosistemas, como el de Huawei, sí hay que pagar por cada cara. Entonces, en resumen, la banda, la Oppo Band, es una buena opción. ¿sí? No es la más poderosa, pero las bandas en general suelen ser un poco de entrada. El Oppo Reno... Muy buena opción también. No podemos esperar el rendimiento de un smartphone de gama alta, pero creemos que está bastante buena la oferta. La batería de 4,310 mA dura más de un día. La cámara trasera es bastante competente. O sea, la mayoría de los, de los usuarios van a sacarle el jugo en el día a día. Los que no son demasiado avanzados. El bokeh dinámico está chévere, el modo nocturno hace bien su trabajo. La pantalla, como pueden ver, tiene buenos ángulos de visión y por el costo de $1.250.000 pesos colombianos es una oferta bastante competente, que además integra carga rápida de 30 vatios BOOC 4.0 lo cual hace que si se me olvida recargar, pues puede hacerlo bastante rápido. Y algo que para la mayoría es importante es tener la entrada de Audi A nivel de los Enco X o Enco X, el diseño es bastante bonito. Fíjense, esta combinación entre plástico y metal, entrada USB. Y se conecta de una vez, no sé si lo, si lo alcanzaron a notar, se conecta de una vez. Es buenísimo tener cancelación de ruido, aunque no es la mejor que hemos tenido o hemos probado acá en etcétera pero en general la oferta como los otros productos de Oppo es bastante buena y el costo hace que sea asequible a más gamas del mercado así que si el tema es de precio versus beneficio creemos que el Oppo Reno 5 Lite los Enco X y la Oppo Band son unas ofertas muy completas para la gama media del mercado. Ya si el presupuesto alcanza para más, vale la pena comparar con otras marcas y otras ofertas. Próximamente tendremos mucho más detalles en la nota de texetera.co. No olviden leerla.